los quería invitar como que de pronto como por parejas o algo fueran anotando como cuáles son los conceptos o los temas que ustedes creen que deben tenerse en cuenta cuando se está hablando de cultura digital por aquí hay una palabra y es poder ser en muchos mundos hablamos que hay canales bajo los cuales interactuamos nosotros con lo digital cómo manejamos el tema de acceso a la tecnología Controlada por eh, Apple, por Google, por Facebook. Es el interés entre usuario y, y creador de contenido. Como la posibilidad de, de como replicarse. Alguien se siente en casa en todos los puntos a los que llega la, la señal. Pero, ¿y qué está debajo del contenido? tener que armar un hashtag en Twitter o montar un grupo en Facebook es participar. Permite a la gente gobernar. Nos propicia acceso, nos da capacidad de inspiración para hacer más. Y nos da hacer camino progreso. Entonces pensamos que de alguna manera el éxito de, de una política como, como se nos hace la ilusión de que, de que es un ejercicio como estos, es de que pueda crear y creer en la inclusión. Desde cómo aseguramos que haya suficientes espacios de participación, pues si queremos desarrollar cultura digital pues tenemos que mirar qué está pasando eh, por allá en el pueblito más abandonado donde no hay conectividad. Pero chévere que incluso esta política pueda ser construida desde perspectivas de ignorancia de lo digital. Si sí, sí, la sociedad logra entender que lo bueno no se mide por, por el rating, Sino, y que tiene la capacidad de hacer encontrables todos los contenidos, por más que no sean eh, de visita masiva, pues tienen la posibilidad de que haya una conversación mucho más, ahí sí, democrática. Pero a nivel de cultura digital, qué importante que los contenidos sean educativos, sean bueno, se tengan entendimiento y que tengan, tengan, tengan valor real. De nada sirve que tengamos acceso a tecnología que tengamos artefactos si, si, si no educamos. Para darle mejoración. Pero el tema es, la educación es lo que nos da criterio Exacto. para tomarnos, para tomar una posición personal y ver cómo jugamos con todo esto. Cuando hablamos de cultura hablamos también de unos valores que rigen una sociedad. ¿no? Y la, la, la pregunta pues de fondo es al fin y al cabo que sociedad quieren. Más o menos el 50% de los valores de uno dependen del país en el que está ubicado. ¿Cuáles son los valores predominantes en Colombia? Eh, la tecnología digital es un espejo de lo que es la sociedad. Yo creo que intentar dirigirla o controlarla para uno u otro lado es casi que imposible porque es un organismo vivo natural que es un reflejo de lo que es una sociedad.